Hola amigos de Huella Lince, estoy en la celebración de la trigésimo sexta feria internacional del libro del palacio de minería, ubicado en la calle Tacuba, en el centro histórico de la ciudad de México. Acompáñenme. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se celebra año con año teniendo como anfitrión a la Universidad Nacional Autónoma de México y en esta ocasión tuvo como invitado al Estado de Hidalgo. Este evento tuvo lugar el, el 18 de febrero al 2 de marzo. Permitiéndonos conocer las mejores opciones en editoriales de México y de todo el mundo, como Océano, Larousse, Alfaguara, UNICEF, Oxford y Conaculta, entre otras, con una gran diversidad de géneros literarios para cada lectora. Dentro de las actividades que se realizaron dentro de la feria fueron talleres, conferencias, presentaciones de las novedades editoriales, lecturas en voz alta, entre otras, impartidos por especialistas y autores de los libros. Estamos con una de las expositoras, María Eugenia Morán. Cuéntenos cuál es su cargo en este evento. Vendedora de Editorial La Luz, Patria y Difusora. Grupo H. de la Infancia. Cuéntenos cuál es su opinión acerca de la importancia de este tipo de eventos. Mira, más que nada yo tengo de participar desde hace la primera feria de minería, hace muchísimos años, y la idea eh, es informar sobre lo nuevo que tenemos en las editoriales y fomentar el hábito de la lectura, que eso tiene, desde que inició la primera feria, creo que es uno de sus cometidos. ¿no? Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, huellalince, Twitter, arroba huellalince. Hasta pronto.